Bienvenidos a PASIT, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a hacer un tutorial sobre C. En primer lugar, hemos abierto nuestro entorno de trabajo, que aquí veis que es Eclipse. Y bueno, vamos a empezar con el tutorial. En principio, tenéis que ver que la perspe perspectiva es C. Es decir, que aquí donde pone Eclipse, a la izquierda tiene que poner C barra C. Pues bien, lo primero que hacemos va a ser el botón derecho en el explorador del proyecto le damos a New C++ Project esto nos va a abrir una ventana que aquí está y le vamos a poner de nombre Tut de tutorial esto lo único que va a hacer es crear un directorio que se va a almacenar nuestro archivo que se va a ejecutar es decir que nosotros para encontrar un archivo nos vamos a tener que ir a nuestro directorio Tut y dentro de Tut buscar un archivo que tendrá una extensión .cpp. Este archivo .cpp será el que se ejecute. Una vez que tenemos aquí el directorio puesto en nuestro explorador de proyectos, de he hecho otra vez New Source File. Y aquí en Source File pues ponemos el nombre que queramos. En este caso vamos a poner tut y siempre .cpp, porque si no ponemos .cpp no se va a crear el archivo a ejecutar. Entonces nos saldría esta ventana y aquí ahora os voy a explicar una, unas líneas de código que hay que escribir antes de empezar a programar siempre en todos los programas. Antes, botón, si le damos al botón derecho en la barra está un poquito más gris y le damos a Show Line Number, nos sale cada línea de código con su numerito. Así que después, si no hay será más fácil encontrar el error pues solo tenemos que ir a la línea donde está el error entonces empezamos tenemos que poner siempre siempre siempre en todo programa antes de empezar include iostream esto lo que hace es permitir unas palabras reservadas que ya veremos cuáles son para la entrada y la salida de datos using namespace std que podría explicarlo pero tampoco es necesario que lo sepáis todo todo todo acerca del lenguaje. Así que tenéis que saber que lo tenéis que escribir. Y ahora la parte importante. Int. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos corchete. <coughs> perdón. Y ponemos return 0. Os explico. main sería la función principal. Es decir, donde van a estar nuestro, nuestro código. Entre estos dos corchetes, aquí es donde nosotros vamos a escribir funciones: una suma, una recta, coger uno de entrada, escribir por pantalla, todo va a estar dentro de InTMind en un principio. Después ya veremos que arriba por aquí se van a poner más cosas. Entonces, ¿qué es esto de Return 0? Pues bien, nosotros cuando estamos haciendo una función podemos, no sé, correr, pero no vamos a, recorrer, a correr siempre toda nuestra vida, sino que llegará un momento que pararemos, entonces a esta función que se llama main va a hacer una serie de cosas como he puesto antes, funciones y una vez que un cero el problema detener, es decir, es como un stop, vas haciendo funciones y cuando llegues aquí te para Pues bueno, vamos a declarar una variable para hacer el programa que, que quiero que veáis cómo sería un programa en C++ que ya vaya a ver que es como cualquier programa, pero con una metodología y unos procedimientos propios de su lenguaje. Entonces declaramos una variable. No os preocupéis, ya explicaré en qué consiste las variables, sus declaraciones, sus palabras reservadas. Y bueno, in main, o sea, main in x igual a cero, aquí lo que hemos hecho simplemente es crear una variable x que es entera y la hemos igualado a cero es decir, esto se conoce como inicializar la variable ahora vamos a mostrar por pantalla y para eso ponemos cout hacemos una apertura y ponemos lo que queramos poner introduzca un número esto es lo que le va a salir al usuario por pantalla, es decir, por aquí donde pone console Aquí va a poner, introduzca un número. Ahora, ese número habrá que almacenarlo en algún sitio, ¿no? porque si lo escribimos y no lo almacenamos, después cuando queramos ir a ese número, no vamos a saber dónde está. Entonces, para eso se utiliza CIN, cerramos y, uy, perdón, y ponemos la X. Esto simplemente lo que hace es introducir el número que escribe el usuario en la variable X. Y ahora... Lo único que vamos a hacer es mostrar por pantalla ese número. Entonces ponemos el número introducido: es dejamos un espacio, volvemos a abrir y ponemos x. ¿Por qué ponemos la x aquí aparte y no la metemos dentro? Pues porque si la metemos dentro, aquí no saldría el valor de la x, sino lo que saldría simplemente el carácter x entonces si lo ponemos fuera de los, de, lo, de las comillas x lo que es es una variable entonces mostraría el valor de la variable pues bien sería un mini programa en C++ que lo único que está haciendo es mostrar un número por pantalla que previamente ha sido introducido por el usuario entonces guardamos le damos al martillo esto es muy importante en C++ porque lo que hace es compilar el programa es decir que lo que hace es convertir el programa que está en lenguaje que lo puede alzador. Le damos al martillo, eso da un poquito. Aquí se ve que se abre una ventana que pone boot project. Lo que está haciendo es compilar un poco. Ahí veis que está terminando ya y ya terminó. Una vez que hemos compilado, al principio siempre nos suele salir un error en C "out zane porque al principio no lo lee, pero simplemente le damos un espacio. Y ya se quita, ¿veis? Entonces volvemos a guardar. Siempre que cambiemos algo hay que volver a guardar y a compilar. termina Y ahora el siguiente procedimiento pues sería ejecutar el programa pues pa para ver cómo, cómo queda. Entonces le damos aquí al play, que en este caso se llama run, y aquí en el apartado de console nos tiene que salir introduzca un número, una está ejecutando y aquí veis 28% y a continuación nos saldría introduzca un número, aquí veis, introduzca un número, pues nosotros vamos a poner 478, le damos a intro y ahí tenéis el resultado, el número introducido es 478, pues veis es muy fácil empezar a programar, ya se irá complicando con la forma de programar y los, los métodos y los, los procedimientos que hay todas las palabras reservadas es decir, programar ya se hace tan difícil como quiera el usuario pues bueno, eh, nos vemos pronto en el siguiente vídeo espero que, que os metáis en el mundo de la programación que es un mundo muy bonito ya veréis que se hacen cosas súper bonitas tanto como las matemáticas, tanto como juegos todo lo que vosotros queráis programar ya sabéis, si os gusta, le dais al botón me gusta, comentadme para mejorar o si queréis preguntarme algo. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, Facebook y, por supuesto, en nuestro canal. ayudarnos a darnos a conocer mediante Twitter, escribir un comentario y mencionarnos tampoco os cuesta mucho. Y nada, gracias por ver Passit y espero que os guste. Chao.